Gracias. Una vez más nos reencontramos en el mes de la patria, honor y gloria, Telenor. Es un placer para mí eh, contar y presentarle a dos grandes amigos, maestros por demás, y que han tenido en su trayectoria de vida, ambos individualmente, su oportunidad de ser formadores de muchos jóvenes y niños, en nuestro pueblo San Francisco de Macorís. Y estoy hablando del maestro, profesor Rafael Álvarez Castillo, quien le damos la bienvenida, quien es profesor de Historia precisamente. Bueno, buenas. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Francis. Buenas tardes a los amables eh, televidentes. Y agradecer a ustedes que me hayan invitado a este panel. Bien, y con él le estamos saludando a Francisco Tavares, profesor también de Historia, que cariñosamente le llamamos Chino. Así es. Y que a la vez compartimos un espacio en la mañana aquí en Telenor. Pues en esta ocasión damos continuidad a los conversatorios precisamente por tratarse este el mes de la patria. Y con él ya iniciamos una primera etapa hablando de la vida, eh, inicio de la vida de Duarte y su, y su interacción en la sociedad dominicana en la formación de una nueva república libre e independiente. Pues de esta manera vamos a iniciar este conversatorio, maestros, y nos interesa mucho llevar al contexto a la sociedad para que se, come, se converse el término de primera república, cuando inicia y cuando más o menos eh, da el, el paso, o a una segunda república, en términos comparativos en lo que fue el inicio desde la creación en el 1844. ¿Con bueno, quién empezamos? ¿Con lo Rafael? primero es señalar que este periodo de la Primera República es un periodo extremadamente conflictivo, porque es el escenario de las eh, llamadas eh, guerras eh, entre Haití y la República Dominicana. En ese sentido, el periodo se inicia el 27 de febrero de 1844, con la proclamación de la independencia nacional, que bueno, no vamos a entrar en el concepto de que algunos hablan de, de aborto, de si fue realmente independencia, bueno, eso es otra cosa. Y culmina el 18 de marzo, aparentemente, pero oficialmente el 19 de mayo, porque es el 19 de mayo que España reconoce realmente la anexión del país España, que la reina autoriza la anexión, aunque la solicitud eh, y el recibimiento se hizo el 18 de marzo de 1861. Eh, ya hay una serie de características y cosas, ¿verdad?, que no vamos a entrar en esta parte, eh, pero eh, es un periodo importante y trascendente de sí. la historia nacional, Definitivamente que supera bien. el periodo colonial. En la, en la posición que usted establece, es partiendo del momento que tiene reconocimiento como tal, la república. Así mismo. Eh, partiendo también de lo que la reina de España le da ese reconocimiento de que existe la república en la parte española que gobernaba en principio, que fue perdida por la ocupación haitiana. Así es. S Sin embargo, eh, okay. para fines de precisión histórica... Sí. Eh, no tanto porque ha sido lo más socorrido y por consiguiente lo que ha marcado más el imaginario en términos históricos y en sentido general y en particular del periodo, uh -huh. es el 18 de marzo. Aunque, como bien apunta Rafael, ya de manera propiamente jurídico-político, es el 19 ahora. De mayo. De mayo, ahora bien. 1844. Exactamente. Ahora bien, otra cosa que yo quiero, otro elemento, Aspecto, sí. que yo quiero precisar, porque me parece que es importante que la juventud y la gente que aún sin conocer a profundidad la historia en tanto ciencia, como es entendida la historia en términos de relato y de descripción de determinadas costumbres, hábitos, etcétera, la cultura, yo quiero hacer una precisión. Sí. De hecho, de hecho el periodo arranca con la independencia, con el famoso trabucazo aquel, y con la marcha de la puerta de la misericordia a la puerta del Conde. Es decir, Sin embargo, y donde se proclama una, una república exacto, libre en, e independiente. en los términos en que Duarte la concibiera. Correcto. Es decir, que Ahora, tiene la, la, la influencia directa de esa primera república de los ideales duartianos. Sí, sí, sin dudas. Ahora bien, ahora bien. Desde el punto de vista jurídico-político, y eso no se trabaja tanto, porque probablemente se entienda que no es relevante, históricamente hablando, pero no, yo no creo tanto que es así. Es jurídica políticamente hablando, el periodo de la Primera República empieza con la proclamación de la Constitución, el 6 de noviembre de 1844. Jurídica y políticamente hablando. Es así. Porque incluso... Porque incluso Como diría Amado, te compro esa. <risa> porque es base, es que, esa es la base jurídica que sí, establece cómo estará conformada esa república. Ya de manera eh, formal, oficial y formal. formal. Ahora bien, un elemento importante en ese periodo previo a que se dé, ¿verdad?, eh, lo que la estoy diciendo, exactamente, eh, fueron un conjunto de confrontaciones políticas que marcaron eh, para mí de manera fundamental bueno. el curso del periodo, óigame bien, eh, bueno. porque el golpe de Estado, sí. los dos golpes de Estado que se dieron al interior de la Junta Central Gobernativa antes de que formalmente se anunciara la república desde la constitución, definieron para mí. ¿Verdad? Y marcaron de manera fundamental ese periodo. Bueno, profesor, es que usted ahora mismo está adentrando en una de nuestras cuestionantes. ¿Qué actores incidieron en ese proceso, tanto político militar, para organizar esta república? ¿Quiénes eh, conformaron que usted habla de la, de la junta gubernativa? Correcto. Bueno, yo pienso que el principal actor político de ese periodo es el padre de nuestra nacionalidad, porque es el que eh, traza los elementos conceptuales de lo que debía ser la república a partir de la proclamación de la independencia nacional. Y hay un intento eh, por parte de los trinitarios, a pesar de la ausencia de Duarte, de... Eh, realmente imponer eh, por las buenas como se produjo con el gobierno de Francisco Sánchez de Rosario eh, pero inmediatamente la reacción eh, tomó cuerpo sí. y en ese sentido eh, sobre todo a partir del 19 de marzo de 1844 la figura militar eh, por excelencia y durante todo ese periodo eh, es Santana, eh, es Santana eh, que de alguna manera eh, tiene papeles estelares en el enfrentamiento a los haitianos, en algunos se le indilgan eh, papeles que realmente no jugó, pero lo cierto es que eh, fue la figura que en términos militar más, es decir, periodo. que cuando en la capital, lo que conocemos hoy, la capital dominicana, se produce la proclamación de la nueva república por el trabucazo, como lo establecía Francisco Tavares, se da un proceso cívico-militar, porque pasa entonces a un poder, a un dominio, que eran conatos, con reductos haitianos que quedaban en el país, porque entonces no tenían todos los recursos de movilidad, y aunque ya el gobierno estaba, estaba desplazado y tomado el cuerpo del gobierno por los nuevos integrantes de los formadores de la república que daban, y esos eran los enfrentamientos que se daban. Aunque los primeros conatos fueron entre dominicanos, conservadores y duartistas, Eduardo, es importante. Eh, incluyendo los dos golpes de estado de que hablaba el chino, es, ya es a partir de la confrontación en la llamada Fuente del Rodeo en que comienza el enfrentamiento entre haitianos y dominicanos que dura hasta 1856 con la llamada Batalla de Sabana Larga. Sí. Eh, y, y, y fue un periodo de constante confrontación entre haitianos y dominicanos. Es que, que, que viene en la parte de, del profesor Francisco. Sí, Cavall. pero tú sabes que por la misma característica sí. de la sociedad dominicana de entonces, que por demás estaba, pudiéramos decir, subpoblada, sí. ¿hmm? estamos hablando que la capital dominicana no sobrepasaba a los 12.000 habitantes. Eh, estamos hablando que eh, la educación, pudiéramos decir formal, era prácticamente inexistente. Sí. Eran las primeras letras, escuelitas ¿verdad?, que letras. se manejaban en ese entonces. Entonces, por ende, el nivel cultural, la capacidad que tenía la población, e incluso los más reducidos, esa porción si pudiéramos llamarles de intelectuales, si se puede hablar con propiedad de intelectualidad de clase de clase, en ese momento, de, de clase. aún así, porque el heroísmo, vinculado con lo que era el tipo rudo, el tipo de valor y de coraje a toda prueba, era lo que predominaba porque era más primitivo y estaba más cercano a lo que es el tribalismo. Aún así, yo pienso, que además de Duarte y de Santana, que fueron los que marcaron desde el punto de vista individual y a partir de la representación que ostentaban de grupos sociales, sí. que eran los que de alguna manera eh, le imprimían el dinamismo a la vida social del, del, del país ya en ese tiempo, no podemos desdeñar ni dejar de reconocer que Tomás Bobadilla, obviamente, Obviamente es una figura a considerar. ¿Por qué de es el, una figura a considerar? En esa república. Sí, correcto, de, ese, de esa primera república. Sí. ¿Por qué Tomás Bobadilla es una persona a considerar? Porque en gran medida, quien de alguna manera influyó sobre Santana para que asumiera la posición, después de haber sido pro-haitiano, de que se inclinara por el protectorado francés, fue el propio Tomás Bobadilla. O sea, él fue que desde su habilidad, desde la inteligencia, desde su facultad de cognitiva, al, que estaba muy Atero. por encima que la de Santana, sí. y yo creo que de Báez también, en ese momento, bueno, logró inducirlo para que Porque Báez tenía las condiciones que tuvo Duarte, que pudo estudiar fuera, que vino con la misma... y más o menos se inclinaron, pero era, era más económico y de... Sí, pero... O sea, de, Pero yo pienso ¿cómo lo que, eh, que Tomás Bodilla era un erudito uh -huh. eh, uh -huh. en, en ese mundo eh, verdad tribal, eh, primitivo, tosco El problema de esos sectores conservadores Es que como decía Juan Isidro Jiménez Grullón No buscaban conservar nada Lo que, buscaran, era lo que buscaban era retrotraer al país A los niveles de colonialismo eh, y en ese sentido, eh, Baez es el prototipo de, de intermediario para eh, lograr que el país fuese anechado a Francia. Y, y ese pensamiento, esa, esas gestiones, estuvieron antes, eh, en el periodo preindependencia, eh, donde quedaron delineados los sectores. Eh, más orientado hacia eh, un país y otro, y sobre todo al sector trinitario, encabezó Duarte, que era el partidario y único partidario de la independencia y soberanía nacional, es decir, de la separación con Haití, pero no quedarnos solo en la separación con Haití, sino que eh, nos erigiéramos como un país libre, independiente y soberano. Que en principio, esos son los ideales de, de, Duarte. La sí, los de Duarte. La pura y simple. La pura La pura y simple. Independencia pura y simple. Definitivamente. Pues miren, ¿qué les, ¿qué les parece? Vamos a una pausa y al regresar continuamos con la otra etapa que tenemos para orientar en este mes de la patria, honor y gloria, Telenor, que es un programa, un espacio de esto, de compartir... Eh, y traer la historia para llevarle a nuestros teledividentes eh, de forma es, eh, sana y, y, y, y muy muy desmenuzada por cada uno de ustedes en su estilo de como docentes y sobre todo de la materia de historia, que esa es la importancia que tiene este espacio que abre el Telenor. Señores, gracias por el favor de su atención, no se muevan y regresamos en breve con este conversatorio sobre la historia de la vida de la República Dominicana, su primera república y, y a dónde termina eh, esa primera etapa. Regresamos. Gracias por permanecer con nosotros, amables televidentes. Recuerde que estamos en Telenor, el mes de la patria, honor y gloria, Telenor, eh, un espacio de discusión, de análisis, e Entrevistas sobre la historia dominicana. Y estamos aquí acompañados de Rafael del Castillo, los profesores Rafael Álvarez Castillo y Francisco Tavares. Con ellos conversamos ya en una primera etapa de ese inicio de la República, primera y segunda república, pero nos faltó algo que quisiera que me apuntalaran, que es lo que cómo evolucionó el pueblo dominicano en términos de composición social ya en el año 1844 para luego pasar a, a otras preguntas que, que darían conformación al, al tema de esta tarde Mira, este periodo está caracterizado fundamentalmente por eh, lo que algunos historiadores llaman el modo de producción mercantil simple que está basado eh, en el comercio en términos fundamentales y, y ese periodo de la primera república las principales relaciones eh, que se establecían eran fundamentalmente comerciales la producción de tabaco de café, de cacao de madera eh, y, y sectores que como los propios familiares de Duarte y otros se dedicaban a ese tipo de comercio. Entonces, en, en términos de la composición social, eh, no se establecen grandes cambios. Eh, es, es una situación que inclusive ya trasciende al, al periodo de la Segunda República, donde sí hay un repunte de sectores eh, productivos del país. Uh -huh. Eh, pero en este en este periodo, eh, inclusive es un periodo de guerra permanente. Eh, las famosas batallas dominico-haitianas eran guerra permanente Entonces, en medio de esa situación, el país, más que avanzar, se deterioró significativamente. Tú sabes que, tú sabes que no se puede hablar de... La articulación o estructuración sociológica al nivel de lo que es la definición de clases sociales en el periodo de la Primera República, uh -huh. si nosotros no consideramos lo que se propició en la parte este para entonces con la invasión o ocupación haitiana. Está documentado y fundamentado históricamente... Uh -huh que las medidas de abolir la esclavitud y de repartir la tierra de las famosas capellanías que tenía la iglesia y que tenían terratenientes que emigraron, que, la dejaron, eh, la, que dejaron la tierra sola cuando se produjo la ocupación, que Boyer fue de alguna manera el animador de un sector social fundamental de la primera república, que fue el campesinado. ¿De dónde surgió el campesinado dominicano? Que lo convertían en esclavos. Sí, de a la los vez. esclavos. De ahí fue, porque ¿qué fue lo que hizo Boyer? Que para justificar tomar alguna de esas tierras para repartírselo a sus militares, a la gente que lo apoyaban y que era la verdadera fuente de poder, además, él para, de alguna manera, eh, ganar eh, el apoyo que necesitaba de los habitantes de la parte este, pues también repartió de esa tierra y convirtió a los exesclavos en pequeños propietarios, nació el campesinado. Pues el campesinado se mantuvo siendo, junto con el sector atero y esa clase de comerciantes que floreció precisamente en tiempo de la ocupación, se medio fortaleció un poquito para cuando se produjo la independencia, porque es sencillo, ¿En ¿Por qué era mercantil simple el comercio? Porque aquí no se producía nada. Todo cuanto se comercializaba era a partir de grandes casas importadoras, como los Cohen y Rochil, y otros quiollos que también lo hacían, e incluso la propia familia de Duarte. Ah, eso eran sí. pequeños comerciantes, sí. no eran grandes importadores. Entonces... La familia de Duarte prácticamente eran detallistas, lo que nosotros llamamos ahora comerciantes detallistas, sí. eh, que eran los que establecían con relación directa con el consumidor. Por eso era que era mercantil simple, porque aquí, al interior de la economía dominicana, no se producía nada para comercializar, sino que todo era importado. E incluso las pocas exportaciones que se hacían, era a través de las propias casas importadoras, que tenían la dualidad de ser importadoras, distribuidoras y también exportadoras, teniendo como pivote a una isla fundamental, que a veces la gente dice, ¿por qué era que todo el mundo iba a Santoma? Oh, Santoma era el centro del comercio de las Islas del Caribe, con Inglaterra, con Estados Unidos, porque ahí era que tenían esos grandes comerciantes, sus casas matrices, ...para establecer ese comercio... ...sobre todo con esta parte de... ...entonces de tal manera que... ...en un punto de contacto correcto. como lo es hoy Panamá... Por ...exacto, ejemplo. muy bien, era un pivote... Sí, más o menos. ...entonces ¿qué ocurre? ...que precisamente las contradicciones fundamentales... ...a nivel de la formación económico-social... ...que se produjo... ...en el periodo de la Primera República... Sí. ...fue precisamente... ...entre ese sector emergente de la pequeña burguesía... ...y ese sector tradicional reaccionario, que los representaban los ateros, que no querían saber de perder su influencia social de la mano de los comerciantes extranjeros, que ya habían mostrado alguna fortaleza al interior de la primera república. Eran anexionistas, sí. Correcto. <risa> bueno, eh, profesores, vamos a entrar ahora a cuestionar un aspecto de esa república en ese momento. Porque todos sabemos que Duarte no solamente tuvo que fue exiliado, sino que muere en el exilio. Pero hay una parte donde él, antes de regresar, que surge o asciende al poder. Buenaventura va. La ausencia de Duarte es la que trae consigo la posibilidad de, de Buenaventura va a acceder o ascender al poder. Mira, Betilio Alfau dice que en América, entre los próceres de América, no hay un personaje más eh, perseguido, vilipendiado, eh, acosado, tanto en el tiempo que estuvo aquí como eh, a su salida del país. Entonces, eh, la salida de Duarte no detiene la persecución indirectamente contra él, ¿verdad? la persecución a todo el que olía a Trinitario eh, en el país. Y eso, eh, obviamente, que a la hora de tú analizar el personaje es parte de la grandeza, porque muchas veces se quiere ir por la simple valoración. Hasta hablarle de, de cobarde y de, de, de todo sí, sí, y, de que, hasta, y que nos abandonó. La, no es así. Por, porque eh, históricamente la brillantez de Duarte ha llevado a los sectores contrarios a él a no cejar en el ataque todavía hoy. Sí, es cierto. Todavía hoy, a 208 todavía, años 208 de la años independencia víctima. nacional. Eh, de las manipulaciones de la misma historia. Decía Ali Primera en, uno, en una de sus canciones uh -huh. que en el caso de Bolívar que los funcionarios venezolanos iban eh, cada año a depositar ofrendas y a honrar la memoria de Bolívar sí. y que eh, no era a honrar la memoria, era asegurarse de que estaba bien muerto. <risa> y yo pienso que todavía eh, esas críticas eh, infundadas que se mantienen eh, sobre el padre de nuestra nacionalidad, sobre el más eh, digno e insignia de todos los dominicanos, eh, es el fruto de que las ideas están ahí. Sí. Y todavía hoy, lamentablemente, tenemos que seguir promoviendo el cultivo en la práctica de las ideas de Duarte. Tenemos que hacer que nuestros niños, que nuestros jóvenes, y de alguna manera este, en estos días se ha estado haciendo algo significativo, incluyendo estos paneles que está realizando esta planta televisora, pero desde el propio proceso educativo formal eh, También se ha estado trabajando Ojalá que esto sea permanente Sí. Ojalá que esto sea del, permanente del pasado Porque, 26 de, porque de enero, muchas se veces se le quiere eh, La inclusión de la moral y civil, Se le quiere atribuir a, a nuestros niños y a nuestros adolescentes Que no saben historia, que no conocen los personajes principales Bueno, pero lo que pasa es que ellos escuchan más eh, las canciones de los urbanos que el nombre de un personaje de eso y obviamente que lo que se registra en la conciencia es lo que tú permanentemente estás escuchando dígame usted ¿Tú Francisco Tavares a, a propósito de esa aseveración que hace el compañero Rafael de que la juventud de este tiempo está más ensimismada uh -huh. como más eh, enfocada sí. en rendirle culto al sensualismo y el culto al sensualismo, es decir, al sexo sí. hasta desenfrenado, sí. es un componente ideológico del modelo neoliberal. Porque a veces cuando tú analizas la historia y no la contextualizas, entonces no la puede entender la historia. Y la gente a la que tú tratas de orientarlo desde la historia como oportunidad para conocerte a ti mismo, entonces no le encuentra relación. Entonces yo quiero que, eh, decir lo siguiente con relación a Báez. Adelante. El escenario político de la República Dominicana para entonces cambió cuando Duarte fue expulsado de la, del país. Y cuando la base familiar del Patricio también fue perseguida. ¿Verdad? Sí. Como dicen los muchachos de ahora en los barrios, asqueroseada. Sí. La Sería familia la... de Duarte fue asqueroseada. Y todos los ilustres ciudadanos de la República Dominicana que junto a él mantuvieron en alto los principios con que ellos quisieron construir la nación, se desarticularon, producto de la represión como desarticuló Trujillo a una buena parte de los opositores en aquellos eh, 30 largos, oscuros años. ¿Te está hablando que, que se manipulaba pues, no. una estrategia para... Quitarse líderes claro, a su lado no, y, no, y crear una sola sociedad claro, no, dominante. No olvidemos que tras la persecución de Duarte y destierro de y la aniquilación de sus seguidores o la reducción prácticamente a la nada de las ideas orgánicamente establecidas en la nación, la que dieron origen Exactamente, a la no olvidemos que prácticamente, Santana y Baez coincidían porque eran entreguistas los dos, eran proteccionistas los dos. Pero Ahora hay, bien Ahí en ese mismo Ajá. en ese mismo punto El 18 de marzo Cuando ustedes establecían que se da Una diferencia de lo que fue el origen El 27 de febrero Que realmente se inicia Con el 18 de marzo Esa concepción ¿Era voluntad de un solo hombre? ¿O era de una clase económica? No, en no, este no caso, de una clase Sandana, económica Evidente, evidente una clase muy común. buena pregunta eso no era un problema individual o una visión caprichosa, veleidosa de Pedro Santana o de Váez. Esa era la visión y la conducta de esos sectores ateros, entreguistas, que nunca creyeron en el proyecto independentista que animó Duarte y los Trinitarios. Esa gente nunca creyó en eso. Ahora, ¿qué ocurrió? Que entre Santana y Váez, ¿cuál era el que tenía más visión? ¿Cuál era el que había desarrollado mayores capacidades cognitivas para entender la sociedad y entender el ser humano? Obviamente que Vais, por lo que tú dijiste, era un tipo que había estudiado y que había hecho de la lectura una actividad más o menos cotidiana y regular. El tipo se cultivó. Entonces, cuando Duarte dejó el escenario y los trinitarios, ese vacío que ellos dejaron, entonces, ¿quién lo ocupó? Desde lo que fue... En la ambición desmedida de poder, sí. Buenaventura Vae, porque era un tipo artero, era un tipo pérfido, sagaz, habilidoso. Él prácticamente quebró la base de sustentación que tenía Santana. Se la, se la se apoderó Baez después, sobre la base de qué? De la Sonsaca. <risa> de la sonsaca. Claro, era un, era un tipo sagaz, dominicano. de la Sonsaca. Entonces, <risa> lo que originalmente apoyaron a Santana. Sí. Terminaron apoyando a Báez porque Báez era un tipo que sabía hablar sí. y que sabía comerse el imaginario de la yo gente. Yo quiero ir a Rafael en esta posición. Mira. Coincide, o tiene tu punto de vista respecto a lo que ha sido mi pre, nuestra pregunta de este conversatorio, Honor y Gloria de Telenor? Sí, sobre, yo, yo lo que... Lo fue que, un lo, pensamiento, lo, lo, la anexión del de, de 18 de marzo, fue un pensamiento o voluntad de un hombre... ¿O fue la, el interés de un grupo económico que surgió Ajá. Vice? Obviamente que es el pensamiento de un sector, de un sector que decía anteriormente que aquí se ha conocido como conservadores, pero que no buscan conservar nada, que lo que procuran es retrotraer al país, ¿a qué? Al colonialismo que habíamos vivido antes de la independencia, tanto frente a España como frente a Haití. Sí. Entonces... Eh, Pienso que una característica importante a destacar de Baez es que Baez era un criminal. Baez no le temblaba el pulso para mandar a asesinar a cualquier jefe militar eh, o a cualquier eh, personaje que se eh, colocara Como un poco opuesto a, a sus vecinos y además entreguista es él el arquitecto del famoso no deje de decirlo. del famoso eh, préstamo que dice todavía esa que, riqueza que, se está disfrutando que solo es comparable con algunos empréstitos de estos últimos tiempos que es necesario eh, analizarlo. Bueno, ese será el de esta conversación. Eh, eh, tendría que cogerse un programa solo para eso. Pero mira, porque ya, ya he visto que ustedes tienen una posición y está más que claro de que era una posición de un grupo económico. Del no momento. porque esa es la historia, Frank Entonces, escúchame, déjame, sí, escúchame. me a parece a otros... que esa, esa parte uh -huh. es clave para que nosotros podamos de alguna manera decantarnos por lo que es la visión de la historiografía tradicional y la historiografía científica. Bien. La historia... La tradicional es, es el relato, la científica sería la arqueología exacto, e histórica. Exacto, o sea, sacar la, gente, la gente la peleó, radio. la gente se enfrentó desde, desde intereses sociales a partir de los sectores y clases a los que pertenecían. Uh -huh. Porque el problema no era individual, de que tú me gustara o no me gustara. El problema era... Lo que tú representabas como grupo Exactamente. Por eso esa contradicción se manejaba desde la clase social, desde el estrato social, no desde la individualidad. Ahora, determinados sujetos que habían decollado porque eh, Báez se ganó a Sánchez. ¿O no? Sí. Ah. Bueno, Entonces, pues, pues vamos eh. a hacer una cosa. Ya que o tú sea, has entrado así, de nuevo y, lo, y parece como si estuvieras asentando un aspecto de esa relación y de esos mecanismos de poder que se tergieron. Dígame algo, Rafael, ¿cuáles diferencias existen que pueden establecerse entre Tomás Bobadilla, Pedro Santana y, Bo y Buenaventura Valle? Y ahí le damos una, bueno, una connotación final que... a la discusión de esos grupos económicos y que gobernaron... A, a, las primeras repúblicas. Pienso que lo que puede ser comparable ahí es Baez y Santana, porque Bobadilla de alguna manera fue un personaje efímero. Un militar, un intelectual eh, orgánico. Y un intelectual orgánico, eh, un intelectual orgánico al que no sistema, tuvo al esas Pero no tuvo la, ambiciones eh, políticas era más de, de, de seguir pugnando por, por el poder y eso. Pero entre eh, Baez y... Y Santana sí eh, puede haber comparación en el sentido de que eh, Santana era más militar que, que dirigente político, ¿verdad? Eh, ahí va es realmente, tal y como decía el chino ahorita, tenía ciertas habilidades políticas, no era una formación intelectual eh, muy acentuada, eh, sino eh, habilidades... Y la, la dirección política tiene también un componente de habilidad que eh, lo llevaba a trascender, pero hay un periodo en que no están los dos. Santana muere en el 63 y Baez todavía es presidente hasta no, no. el 73, casi 10 sí, años el después. Per, el periodo de los... Eh, el llamado periodo de los seis años. De los seis años. ¿verdad? Del 68 y al 73. Transición. Entonces, eh, a, hay Características que pueden ser comparables entre ellos, el, el grado de criminalidad, el, el, el entreguismo. En la ¿verdad? cual Bobadilla no no se podría comparar ninguno de los dos. No, no, no, no, no ni no, remotamente. No. Así es. Eso Ese es el es, punto distintivo de ellos, el único. El único, sí. Sí, si pudiéramos decir, <risa> pueden haber otros matices, pero de manera así? esencial. Pueden, no, porque realmente Bobadilla marca una. Y como lo decías. No, porque Bobadilla era prohaitiano. Sí. en principio incluso desempeñó cargos importantes sí. verdad para el gobierno haitiano sí. verdad porque eso hay pero que decir eso no está en juego aquí Mira, en la discusión pero, pero tuvo, eso es un elemento parece que, hay ser que, que, de... que tuvo resiliencia en ese momento bueno, para o sea, lograr o sea, el objetivo yo, de la independencia o, es, es que <risa> la historia la historia la historia sí. no es ni siquiera como tú la quieres vivir es como tiene que ser vivida entonces con esos dos personas, esos person personajes también sacas a y compara en el término de porque eran crueles los dos en tal sentido Santana ejerció una crueldad y una no el, el eh, sí, pero, la, la pero, persecución a los y, y sobre todo a los patricios no, y mató a María a, a María Trinidad Sánchez, a los asesinó a, a Antonio Duverger a, y a su tienda o sea, a su claro. Pero entonces entonces probablemente Santana, por ser más tosco, más primitivo, y por estar vinculado a la guerra en el territorio y a meterle la bayoneta al tipo, o ver cómo le metían la bayoneta al tipo, que todo eso condiciona sí. psicológicamente a un sujeto wow. frente al crimen o frente a su tendencia para asesinar. Porque el que ha convivido más con la masacre y con el asesinato y el crimen a mansalva, construye una psicología más proclive a asesinar que uno que no haya estado en un ambiente de ese tipo. Ahora bien, el otro era más pérfido. Vice. Sí. Eh, bueno, su más pérfido. Más calculador. Exacto. Ahora, eh, eh, bobadilla, tú sabes que hay gente que le gusta regodearse de que es luz o es más luz que aquel o que el otro. Hay gente así, sí. hay gente que, Balaguer por ejemplo, Balaguer la historia lo revela como un sujeto que vivió más complacido con su nivel de intelectual, uh -huh. verdad, sí. con la gloria que la intelectualidad pudo haberle deparado como quiera si uno le ha deparado aún con los machos aquello, ¿Verdad? Que, la, que el dinero propiamente tal, no que fue, la acumulación no de recursos no fue su, económicos. No fue, su, pues, no fue es, su... Es una característica de los grandes líderes políticos. No, ¿sí? no fue su, su eh, Exactamente. Entonces, bueno, este va sí. eh, y lo revela el gran fraude que le hizo a los productores de tabaco en el 57 en Santiago, que para que ustedes vean lo que es la historia, Mira, no, eh, la historia sí. fue lo que facilitó después de Santana estar prácticamente en el piso, como dicen los muchachos de ahora que él resucitara políticamente, porque lo de Santiago, la pequeña burguesía productora de tabaco, entendió que el único tipo, por aquello del imaginario del hombre invencible en el frente de batalla, que podía definitivamente asaltar la ciudad, era Santana, entonces vamos Ahí con Santana. Bueno, esto se pone interesante, y en este mes de la patria, honor y gloria de Telenor, Conversamos con Rafael Álvarez y Francisco Tavares, profesores ambos de historia. Y al regresar vamos a completar este trabajo o este encuentro, esta discusión histórica con la tercera y última etapa de la, del conversatorio. ¿Les parece? Sí, pues sí. gracias a ustedes, no se muevan y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos conversando con los profesores de historia, Rafael Álvarez y Francisco Tavares. En este mes de la patria, honor y gloria Telenor, tratando de llevar e influenciar en un, una idea sencilla, simple, recrear la historia del pueblo dominicano desde su origen y el pensamiento duartiano. Precisamente el mes de la patria se inicia con la conmemoración del 208 años del natalicio de Juan Pablo Duarte. En esta ocasión estamos hablando de la infraestructura gubernativa de lo que fue la primera república y la segunda república. Ya estamos en una etapa donde hemos descrito esos actores principales, la salida de Duarte y cómo entonces se desenvuelve la república en esos periodos hasta... La, eh, la que anexión. llega la, la, la, anexión. la anexión. Miren, hay un aspecto que es más proyectando eh, para sacarle eh, sentido a entender cómo ejerció Santana su, su mandato y cómo influenciaron las medidas económicas de Santana en la sociedad dominicana. Mira, eh, yo pienso que eh, la situación actual y de, la, esta, de este periodo contemporáneo de la República Dominicana, eh, más que eh, tener similitudes con el periodo de la Primera República, que en términos del autoritarismo, del entreguismo y de estas características que todavía hoy lamentablemente están presentes, es el periodo de la Segunda República el que tiene similitudes inclusive hasta en las ideas eh, políticas, eh, económicas, eh, en, en los sectores que de alguna manera se enfrentan en, en la sociedad de la Segunda República y el periodo eh, actual. Pero hay actitudes, comportamientos que... Eh, están presentes, lamentablemente, en la sociedad actual, que vienen desde el periodo de la Primera República, el autoritarismo eh, de Santana, eh, la actitud entreguista de sujeción al poder eh, exterior, eh, eh, eh, ha sido una constante en, en todos estos periodos, quizá con muy pocas excepciones. Para no señalar que no ha habido. Es decir, que, que usted plantea una especie de anexionismo indirecto cuando comprometemos la economía del país a préstamos constantes. Para okay. pagar. Nosotros eh, sujetamos deuda, todo Para a pagar lo... intereses. Eso para... tiene un nombre ahora. ¿Cuál es el nombre? Neocolonialismo. Sí. O sea, o sea <risa> ¿Ese es el nosotros la, no la, somos mar, una de la, colonia de la, de la al sociología política del, del siglo XIX. O sea, un nuevo colonialismo. Naturalmente un tanto más sutil, porque ahora en tiempos de imperialismo, como decía Lenin uh -huh. y en tiempos en donde el sector financiero se tragó el sector industrial, entonces la dominación política uh -huh. se encamina de hecho, desde, algunas... los, desde, las, desde los llamados organismos financieros internacionales. De hecho, hay criptomonedas que no son producto de la, bueno. de la, de la transformación económica. Entonces, yo quiero acotar sí. a propósito con de respecto a Santana y su, de la pregunta. Y su proyecto de económico sí. en ese momento. Eh, Santana, en honor a la verdad, porque no podemos ser tampoco cretinos, uh -huh. ni pecar de tonto ni dejar de analizar con objetividad la historia. Las 15 batallas que se dieron en un periodo de 12 años, en el marco del periodo que estamos analizando, sin dudas impactaron de manera muy negativa la economía. Y entonces el país prácticamente dependió de alguna exportación de madera ¿eh? y, qué sé yo, alguna caña fístola, algún poquito de café y romo y un chin de romo, principalmente para los esclavos de no, esas islitas no, sí. del Caribe que controlaban los, todavía los ingleses. Ahora bien, ahora bien, ¿por qué se resintió tanto el periodo de la Primera República económicamente hablando y de manera concreta los gobiernos de Santana? Porque las la personas que debían estar cultivando la tierra, para por lo menos abastecer el débil mercado interno nacional, estaba con los fusiles y el machete en la mano, defendiendo la integridad territorial de la República Dominicana. Interesante ese punto de vista. Entonces, el comercio fue la única actividad vinculada, como ya hemos dicho antes, con esas casas ¿verdad? que se establecieron en el país. Y entonces, el nivel de percepción de recursos para animar la producción y para ir en auxilio de las necesidades de los habitantes que eh, habían en la, en la República Dominicana, era particularmente siguo. Y, y eso eh, impidió que Santana pudiera afianzarse en el poder. Y entonces la intriga política, porque va empezó la intriga política. Bueno, ahora, ahora quiero saber entonces, entonces si, me, si, me da, si me han dado ambos la parte de la visión económica de Santana Quiero saber, o queremos saber ¿Qué influencia tuvo en la sociedad dominicana Entonces las medidas económicas impuestas por, por Baez? Bueno, Esa tiene un peso significativo esa. Porque nosotros podemos hacer comparaciones Te señalaba anteriormente sí. De decisiones económicas de, de los gobiernos de Baez que son casi idénticas a algunas decisiones de, ahora. de los últimos gobiernos eh, nuestros, eh, sí. los llamados bonos soberanos. El, el empréstito Harmon no es solo que se hizo un empréstito que finalmente eh, mucha gente se echó a los bolsillos ese dinero, sino que desde inicio tenía un componente que muy parecido al problema que acaba de suceder con, con, con Brasil es decir, era un agente era un agente que proponía eh, préstamos pero él recibía el dinero le daba el dinero por parte a quien lo tomaba y entonces él negociaba con ese dinero y finalmente el país terminaba pagando una cantidad muy superior a la Cantidad que se tomó no sabe cómo se y a la que vende. que usurero? <risa> y, y eso es lo que se ha estado árbol, haciendo. Era un usurero. A lo que, a lo que llaman Vulgar. también en esta etapa contemporánea los buitres, ¿verdad? Eh. Eran buitres. Mira un usurero, un ejemplo. Ajá. Si yo eh. cojo al banco porque soy un sujeto de crédito. Se me pareció hace un eso. que eh, Hace un a ver, porque, Si yo cojo al banco un millón de pesos porque soy sujeto de crédito. A un cuánto por ciento, un 8, ocho, 9. Ocho, ¿Y a cuánto lo coloca ese mismo tipo? No, ese no, dinero. No, espérate. Vamos, a, ah, ya te entendí. Ah. Es a decir, la gente. Cuando, cuando tú eh, llevas un certificado de inversión, no, apenas llega a un 4,5, ah, a, a un seis y medio, si es mucho. ¿Y a cuándo tú lo colocas al 18? infeliz que se día? le enferme un muchacho? O que tiene un problema contingente. A un 8, un 9. Ah, entonces, nueve. eso era lo que hacía Harmon Ahora, con el agravante como la Sunlan. ¿Mm? Que el Estado se comprometía a coger el préstamo y ellos eran que y lo ellos gastaban y ellos también... como le parecía. Sin ningún tipo de recenso. Exactamente. Pero además, Bay, que Bien. no le rendía cuenta a nadie. Sí. Como... El amigo tuyo también Que tiene eso pendiente Aquí lo que pasa es que la gente a veces se olvida ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Aquellos 210 mil millones de pesos que se gastaron mm. Sin que haya un papelito Que diga cómo se gastó ¿Entiendes? Y el propio asunto de la Zunlan Habla de eso Entonces ahora otra cosa, un matiz Dime. Que a mí me parece importante Entre la manera en como Producto de las circunstancias De la guerra, la economía, la debilidad Las importaciones, etcétera, el comercio era que Santa Ana prefería en principio y ahí su visión más atrasada entregarle la protección de la República Dominicana a España aunque él la diligenció con Francia también, también y con funciona. los propios Estados Unidos sí. porque los Estados Unidos sobre la base de la doctrina Monroe y el destino manifiesto no vinieron a no dijeron que sí como, como Santana se lo, pro, se lo propuso en principio, porque ellos estaban metidos en la guerra civil. Sí. ¿Entiendes? Y no podían, en medio de una situación que donde se estaban jugando la existencia y la, integri y la integridad misma de la nación, venir a asumir una posición no. de no. anexionismo. Sí, es que, ahora bien, que ahora hubo bien, oposición interna con los propios Estados Unidos. ¿Con ¿no? quién era que va ¿A quién prefería Baez? Era a Estados Unidos a y a Inglaterra, pero sí. ¿por qué? Porque va esa vía que negociar y comercializar con Inglaterra, con Estados Unidos y con la propia Fian Francia traía más provecho, daba más rédito económico, porque eran naciones que ya habían incursionado en la segunda revolución industrial, ¿Mm? sí. mientras que España todavía estaba anquilosada. Esa gente producía mercancías. Y por consiguiente, podían colocar esa misma mercancía a precios más asequibles en el mercado dominicano. Algo que no podía hacer España, que era prácticamente una compradora y una revendedora. Así es. Entonces, esos dos matices hay que considerarlo en la definición de la política económica y con quién preferían uno y otro, y otro. comercial o buscar la protección económica y política. Muy bien. Mire, una cosa. Ya que hemos... Desmenuzado Este conversatorio En lo que fue esa primera república Y esa segunda república en, en inicio Como ustedes lo han planteado ¿Tuvo esa primera república Real y efectivamente El ideario de Duarte Centrado en esa visión Que plasmó Duarte Cuando formó su idea Trinitaria No, obviamente que no eh, el, el diseño de Duarte desde el propio inicio de la conformación de la Trinitaria Porque he oído que, que la Trinitaria no era un partido político ¿Qué es lo que procura un partido político? Es la toma del poder sí. La Trinitaria se conformó ...para la toma del poder... No, y tenía una plataforma ...la, la Italia tenía una plataforma ideológica... ...y, y, que tenía, y tenía una estructura en su... organizativa... Sí. ...entonces... Eh, ...obviamente... ...que como hizo eh, Lilis... ...con... Eh, ...Eugenio María de Hostos... ...Santana y Báez... ...se encargaron... ...de borrar todo el ideario... Eh, duartista y, ...y la persecución... No, no cesó con Duarte en el exterior, que fue a, a morir a Venezuela en 1876, sino que durante todo ese periodo, a tal punto que cuando intentó venir en el 64, casi se le impidió. Casi se le impidió. Entonces, eh, el, el, ese periodo es un periodo marcado fundamentalmente por la guerra, ¿Y por la confrontación entre haitianos. Y, y dominicanos y eh, por los intereses eh, particulares eh, de cada sector. ¿Qué me dice el profesor? Bueno, mira, yo lo tengo la siguiente mirada también en uh -huh. relación a la situación. El ideal guartiano fue derrotado en el periodo de la Primera República, no así aniquilado. No así aniquilado. ¿Por qué? ¿Por qué yo sostengo ese juicio? Porque si vemos que cuando se mató la independencia, un componente vinculado con lo que es el sedimento, el sustrato, de los elementos vinculados con la cultura del pueblo dominicano, que precisamente fue lo que sirvió de fermento para que el pueblo se levantara contra el afán de España de borrar esos vestigios culturales, sincréticos, muy propios de eso que se llamaba pueblo dominicano. Cuando eso fue, de alguna manera, agredido... Ha sido titánico ah, la vida del entonces, pueblo entonces el pueblo se levantó. Entonces, eh, de alguna manera, aun cuando, por razones que a veces la gente no lo relaciona con la historia, y que es las bajas pasiones que siempre está en el mundo psíquico de los actores y de los protagonistas. Él no se quiso, se entendió que Duarte era un peligro, porque tal vez quería venir a robarle protagonismo a los que ya eran los que más, ¿verdad? Habían logrado prestigio en la nueva situación. Sí. Sin embargo, el pensamiento de Luperón y el pensamiento de los liberales de Santiago, con Benigno Filomeno de roja y lo Belisario Curiel, y el mismo Francisco Ulises Payá, ¿cuáles eran las ideas, y, Bono? y el propio Bono, que tuvieron en la conducta y en la práctica político-social de ese puñado sí. de cibaeños? El pensamiento duartiano. Sí. Porque incluso el punto de convergencia política entre Luperón y Duarte es indeclinable, o sea está ahí, bueno, es patente he, he podido ver algunos historiadores que establecen que ahí es que defienden la memoria histórica de, de, del Patricio que tanto Sánchez como Mella como el general su valentía o su luz era bajo el amparo de los ideales de Duarte que se veían, es decir, ellos eran ellos pero siempre se, po se postraron como obedientes A ese principio y a ese juramento Sí, pero lo que ocurre es eh, Francis uh -huh. Y estimados televidentes Es que hay un refrán Que dice que nadie puede dar Lo que no tiene Y la razón Ideológica y psicológica del líder Es que tiene La posibilidad De ser una especie como de síntesis, ese sujeto, de por mi, su luz. De mirar más allá de la curva, ¿verdad? Por allá su de, luz, ¿hmm? de representar más genuinamente los intereses de ese grupo de personas que lo sigue y que confía en él. Entonces, independientemente de algunos zigzagueos que dio tanto eh, Sánchez como Mella, frente a la ausencia de su líder, que era Duarte, sí. cuando eh, hubo necesidad de que la nación se alineara de nuevo con la visión duartiana, entonces esa gente no titubió para reasumir la herencia y el legado nacionalista que representó siempre y todavía Ese puede empezar el pensamiento en el duartiano. En el 63. Exactamente. En el 63 con la restauración. Ok, claro. mire, vamos entonces ahora... A describir y lo vamos a entrar un poquito más cercano Y ya que hemos descrito esa vida que vivió la república En su primera etapa, su segunda etapa Que ustedes en parte han Y, y el Rafael Álvarez eh, lo tocó en el inicio Cuando preguntábamos de ese Origen duartiano de la república Pero quiero que ahora Hacer ya para el cierre una, conseguir una opinión y una comparación de lo que... las diferencias y similitudes existentes entre los gobiernos de la Primera República con los gobiernos recientes de la República Dominicana, que sé que le, que a ustedes le apasiona en la política Mira, local. Yo pienso que en términos de orientación, tanto económica como política, eh, puede ser comparable pero eh, en términos de gobierno a gobierno, es decir, por ejemplo, del gobierno de Manuel Jiménez con, con el gobierno del PRD, eh, es un poco más complejo por la distancia. Pero lo cierto es que eh, las ideas y el pensamiento conservador que primó en esa eh, primera república luego de la derrota que señalaba el chino, de las ideas duartistas, eh, obviamente que eh, hoy están presentes. Es lamentable que eh, nosotros en, este, en estos años de gobiernos republicanos no hayamos superado eh, todavía la, los criterios de adhesión, de preferir la adhesión directa o indirecta, a otro país, de sujetar el desarrollo de la República Dominicana a, a una u otra potencia y, y no a un desarrollo nacional independiente de nosotros. Eh, eh, que establezca relaciones con todo el mundo, que busque facilidades donde se nos ofrezcan que si Haití, con quien tenemos un flujo comercial extraordinario, eh, nos ofrece eh, esas facilidades, entonces tenemos que establecer buenas relaciones con Haití, siempre conservando también el ideal y los principios señalados por Duarte en la relación con bueno, Haití. Se habla de la soberanía nacional. Pero lamentablemente el concepto de soberanía solo está aquí en la constitución de la República. Porque fíjate lo que sucedió, inmediatamente se instaló el gobierno actual, sí. como inclusive públicamente, ni siquiera a, ha, asuntos dice, que no, pueden ni ser maquillados. No, ni siquiera maquillado. Es decir, me recordé de la frase aquella de Balaguer de que eh, si Nixon se lo pedía, él renunciaba de la presidencia de la República. No, Entonces, y de Hipólito también, eh, que, eh, que, eh, que eh, él era un lacayo. Y, <risa> y Hipólito y, públicamente y, dijo que él era un lacayo y Hipólito cuando a, mandó a los militares a ir a pelear. ¿No lo dijo? Eh, no, no, solamente lo dijo que también transfirió recursos de del sistema educativo para, para financiar precisamente del sistema eh. educativo para financiar entonces eh, eh. Eh, eh, del las... pírrico sistema educativo sí, del pírico era un, presupuesto era que teníamos? Era del 1. sistema 3. educativo no, 1.3 son una cosa deprimente. Eh. deprimente ahora yo quiero apuntalar ya en esta eh, comparación y final del de, debate eh, para mí asistimos en lo que son estos gobiernos de la llamada transición política que, se, que se, empe, se empieza a contar o a ponderar a raíz del de ajusticiamiento de Trujillo, asistimos a una traición de toda la llamada clase política con los grupos económicamente poderosos vinculados con el capital internacional, extranjero, desde el neocolonialismo a la traición del pensamiento duartiano. En ese componente esencial de, de ese pensamiento, que era la soberanía, como garantía y condición primera de que el pueblo de la República Dominicana viviera en democracia y se construyera desde la democracia como una nación auténticamente libre, independiente y soberano. Ese componente fundamental del pensamiento duartiano ha sido traicionado, tal vez con las contadas excepciones, de Ulises Francisco Espaillá, que gobernó siete ocho meses el país en el 19, 1876. Yo no sé qué te, qué te parece, pero... Y de Juan Bosch, Bosch? De Juan Bosch, pero también más adelante, al, a inicio de, del siglo XIX. ¿Quién? Juan Isidro. No, eh, Ramón Cáceres. Bueno, porque, Ramón Cáceres bueno, era entrevista, no, nor no, pero no, norteamericano. No, no, no, porque Ramón Cáceres, al contrario, restableció la economía. Y la confianza y pagó la deuda. Lo que, lo que pasa es que no le gustó sí, a pero, los grupos que es estaban que detrás. Es una característica de los gobiernos lo matan, autoritarios. Y ahí inmediatamente, bueno, era pero, una forma de, de que ya la Guardia de Mon se erigía como sí, un componente no porque, anticorrupción sí, del porque, país. Óyeme, Llegaban a oye la oficina, llegó la Guardia de oye, óyeme, y te llevaban preso. lo que pasó fue, eh, ¿por qué no podemos meter a Mon ahí, a Ramón Cáceres? Uh -huh. Sencillamente por lo siguiente. Bajo ningún predicamento, uh -huh. un gobierno, un presidente que entienda que un gobierno democrático, republicano, tiene por sobre todas las cosas que tener capacidad de administrar lo que es el resultado de lo que se ingresa en la economía. Entonces, eh, Mon, echó por la borda eso. Tú pudieras decir, sí, pero que era una condición... Eh, que le habían puesto los sectores no, de poder norteamericanos. Un contexto, pero sí. es, es que él se desat, él se desprende pero, de ese de ese pero, de ese, de ese acuerdo o de ese negocio yo, con los con lo norteamericanos y la deuda. Pero es lo mismo que pudiéramos decir pasa ahora para ponértelo, para graficarlo un poquito más. Y para que los Caímos un abismo del 11 va, al 16, se produce entonces sí, bien. que vienen y agarran la... Está bien, la, está bien. Lo que sucede para poderse cobrar. es, lo que sucede, no, la siente, aduana la habían tomado en el 7. No, no y en el 5, desde el 5. Desde, desde desde pero, desde formalmente, 1905, pero con se Carlos le pagó. formalmente con la Incluso Convención, la convenc dominico, -americana la convención de 1907. dominico Americana. de 1907 Ajá. era una réplica de la convención de 1905 y del modus Vivendi Estamos. Ahora bien, para que los muchachos que me están viendo a mí. Sí. Eh, yo le di clase última que Rafael en el liceo. ¿Verdad? Porque Rafael después se fue, yo me quedé allí. Sí. Eh, hay un componente vinculado es componente? con eso que lo podemos graficar para mejor entendimiento con algo que se dio ahora en este gobierno. La gente habla de la pandemia, de la crisis económica, del problema de la reducción de los ingresos, disminución, etcétera, etcétera. Bien. La gente habla del modelo peledeísta que se sustentó en el empréstito para robarse una parte de ellos y para utilizar la otra para el clientelismo político, comprar la prensa, manipular personas y eternizarse. Ajá. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer Luis Abinader? Por ejemplo, como pudo haber hecho eh, Ramón Cáceres, para desmarcarse del moleo peledeísta corrupto, que propiciaba el endeudamiento. Plantearle a la punta de lanza del capitalismo mundial hoy expresado en sí. los organismos financieros internacionales. ¿Qué es lo que corresponde? Plantearle al Fondo Monetario hoy y a los tenedores de bonos y al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo que como resultado de la misma pandemia que ellos tanto hablan, la República Dominicana en estas condiciones históricas, en esta coyuntura, algunas no puede seguir pagando la deuda externa en los, términos, en los mismos términos, en los mismos términos que se pagaba antes de que la pandemia nos afectara. Tú, tú eh, tú no, hay que renegociar el pago y de la deuda externa y, y pedirle que también nos condonen algunos. Pero claro. Y que nos, y que nos pedir exenciones. no cuesta nada. Que tú no, condonen, hay gente que pide. no, que nos dejen ahora, de cobrar lo que ya hemos pagado. Ahora. Nosotros tenemos que plantearle, óyeme, Francia, <risa> esto es, es una el, cuestión sí, política sí. de fondo, ¿eh? Claro, de fondo. Está, es y... más, el problema fundamental de ahora, de la política y de la economía dominicana está planteado en términos, de, en esos términos que yo estoy planteando aquí, de pedirle a esos organismos financieros internacionales una renegociación de la deuda. Porque como se han caído los ingresos desde el turismo... Es decir, que las condiciones o sea, que generaron claro. aquellos préstamos no están dadas y, hoy para cumplir. Y son razonables, o no son razonables. Sí, muy bien. No. Eh, mira, en, hay un problema eh, básico en, en el análisis de estos eh, periodos, sobre todo cuando la diferencia es de siglo. Porque hoy nosotros hablamos de que vivimos en un régimen democrático, sí. pero resulta que la democracia es el poder del pueblo. La democracia no es elegir cada cuatro años a un presidente. La democracia se sostiene en el poder de las bases. Nosotros no tenemos ni siquiera como estructura general una estructura de base donde se puede ejercer la democracia. Porque tenemos una población poco educada, en muchos casos, Dividido. No solo general y formal, sino políticamente, porque este es un pueblo que supuestamente sabe de todo y tú crees que sabe de política, pero a la hora de actuar tú te das cuenta que no tienen la ni nociones es de cuál es, eh, cuáles son sus reales derechos, de que cuando se le habla de democracia no es el derecho a ir a votar solo, no, no es el derecho a decidir qué se va a hacer con el dinero que administran, los funcionarios. Bueno, de hecho no tenemos eh, una ley de referéndum que establece que cuando el gobierno va a hacer un, ciertas inversiones debe de ponerla en, en consideración de la sociedad. No obstante, la representatividad. No le interesa. Incluso la, la ley que mejor interpreta ese concepto de democracia, sí. al que hace alusión el compañero Rafael, es la ley 176-07. La de en el problema vinculado con lo que es la comunicación que la ley manda en que se produzca entre el Consejo de Regidores desde el Cabildo Abierto el y la colectividad que vive en el barrio. Bueno, el, el eh. llamado presupuesto y el participativo. presupuesto participativo, Ahí que es. es un elemento derivado, pero de aquel primer momento de comunicación. Y fíjate que Duarte es el que lo propone. Ah. El poder municipal. Entonces, por eso reitero que de algo que tenemos que hablar siempre. Y asistimos a que todos estos gobiernos han producido una traición artera al pensamiento duartiano bueno. y a la visión de República Democrática, productiva, justa y soberana, que fue lo que desveló al Patricio. Bueno, señores, esto ha sido un banquete. Nos resta solo agradecerle a nuestro, a nuestro público que ha permanecido ahí eh, nutriéndose y nutriéndonos nosotros de esta conversación en el mes de la patria, honor y gloria de Telenor y hemos conversado con Rafael Álvarez y con Francisco Tavares. nos resta es agradecerle a ustedes también haber temperado la invitación y que eh, la sociedad franco-macorizana pueda entonces eh, hacerse un orden crítico de esto que se ha discutido aquí y que no perdamos las la bases esenciales que es nuestra historia ¿De dónde Va, vaya, vaya mi reconocimiento sí. para el que de quien haya sido la idea de en estos meses animar el debate y la discusión eh, no sé si es de la administración propiamente tal o del equipo sí el eh, equipo de producción pero la cuestión es que el reconocimiento es merecido gracias porque sí. yo siempre pienso en que la historia, más que porque lo dijera Herodoto, es la maestra de la vida. Ah, sí. Porque hubo un, un otro historiador que interpretando aquella visión de Herodoto, de que la historia es la maestra de la vida, ¿qué dijo? Sin historia no se es, se es cualquier cosa menos uno mismo. Si hay una disciplina científica que contribuye a afianzar en lo individual y en lo colectivo la identidad del sujeto, y de las clases sociales es precisamente la historia Muchas gracias a, a ti y a Rafael Árbal y a ustedes por Y a Telenor que este, ha tenido esta visión de llevar la historia Partiendo de la discusión y el análisis aquí en estos espacios Que es el mes de la patria, honor y gloria Telenor Y que nosotros con gusto eh, estamos llevando Y esta planta televisora a toda la población y el país Desde Telenor Gracias a ustedes y recordarle parte del ideario de Eduardo. Trabajemos por y para la patria, porque es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos. Que viva la República Dominicana. Gracias a ustedes. Buenas. Gracias. Días. Pasen buenas.